Su repentino fulgor ilumina en torno el infierno. Lanzan los demonios gritos de rabia contra el Todopoderoso, y enfurecidos y empuñando sus armas, golpean los escudos con belicoso estruendo, lanzando un reto a la bóveda celeste. Elevábase a poca distancia una colina, cuya horrible cima exhalaba sin cesar fuego y columnas de humo mientras lo restante de la eminencia brillaba con una capa lustrosa, señal indudable de que en sus entrañas se ocultaba una sustancia metálica producida por el azufre. Por allí, en alas del viento se precipitaba una numerosa falange, semejante a las escuadras de peones que armados de picos y azadas se esparcen por los reales para construir una trinchera o levantar un parapeto. Mamon es quien la conduce, Mamon el menos antiguo de los espíritus caídos del cielo, pues aún en este sus miradas y pensamientos se dirigían siempre hacia abajo. Cuántas cosas divinas o sagradas se gozan en la visión beatífica de la tierra y con impías manos arrancaron a su madre las entrañas para apoderarse de tesoros que valdría más estuviesen para siempre ocultos. Abrió en breve la gente de Mamón una ancha brecha en la montaña y extrajo de sus cimas grandes porciones de oro. ¿Por qué hemos de admirarnos de que se reproduzcan las riquezas en el infierno si sus senos son los más a propósito para tan precioso tóxico. Los que aquí se vanaglorian de las cosas mortales y hablan maravillados de Babel y de las obras de los reyes de Menfis. sepan que los más célebres monumentos del poder y del arte humanos quedarían fácilmente eclipsados junto a los que los espíritus réprobos construyen. Ellos fabrican en una hora lo que los reyes con incesantes trabajos e innumerables brazos pueden acabar apenas. Cerca de allí, en la llanura, funden otros con arte maravilloso el mineral macizo en inmensos hornillos preparados al afecto, por debajo de los cuales pasa una corriente de fuego líquido que sale del lago y separa cada aspecto, sacando las escorias de entre los terrones de oro. Otros, en fin, forman con igual prontitud en la tierra diferentes mortes, y por medio de un admirable artificio, llenan cada uno de aquellos profundos huecos con la materia de los ardientes crisoles. Del mismo modo que en el órgano, un solo soplo de viento repartido entre varias series de tubos, produce todas sus armonías. De repente, al compás de una deliciosa música y de dulces cantos, brota de la tierra como vaporosa llama un edificio inmenso. Construido como un templo y rodeado de pilastras y columnas dóricas, coronadas por un arquitrave de oro. No faltaban allí cornisas ni frisos con sus bajos relieves, y la techumbre era de oro cincelado. Ni Babilonia ni la grandiosa Menfis alcanzaron en sus días de gloria semejante magnificencia para honrar a sus dioses Beló o Serapis.